Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Así es, esto es Canal 49. No, no vayan a pensar que se equivocaron de, de canal. Simplemente se fue la barba. Eh, deudas eh, de juego, son deudas de honor. La verdad es que aposté, ¿no? Eh, yo aposté que si se si quedaba o elegíamos a Justin Fields o, o Zach Wilson... Pues me quedaba la barba, pero si no, me la iba a quitar Y pues bueno, ustedes vieron <ríe> mi reacción en el en, el en vivo el, el, el día del draft, el jueves Y, y, y mi shock no era tanto <ríe> por, porque fuera Treyland Sino porque yo sabía que me acababa de costar la barba Local, me quitó 10 años La verdad es que este, está chido, me va más chavo, creo <ríe> Díganme ustedes Pero bueno, aquí estamos, esto es Canal 49 Y yo soy Pablo y me da muchísimo gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, digo, antes de, de continuar con este podcast, se me olvidó el jueves agradecer eh, así de, de manera especial a mi sobrino Ian, que me ayudó con todo lo que tuvo que ver con el, con el live, que me parece, creo que salió muy bien, ¿no? Creo que todo estuvo muy, muy bien hecho, creo que... Eh, eh, se cumplieron con las expectativas y, y la verdad es que me dio muchísimo gusto poder interactuar con todos y cada uno de ustedes, poderlos saludar. La verdad es que de repente les, me quedo debiéndoles saludos, ¿no? Cuando me escriben o cuando me mandan mensajes. Pero fue una muy buena dinámica que, que, que creo que a mí me llenó muchísimo. Me, me, me la pasé muy bien, fueron dos horas, un poquito más de dos horas y se me fueron volando, platicando y leyendo todos los mensajes de todos ustedes. Este, agradecido infinitamente con todos los que ahí... Aportaron en el super chat No todo eso va a servir para Para, este, para hacer crecer este canal Ya de entrada ya, sur, ya, ya sirvió para Comprar rastrillos <risa> este, Pero muchísimas gracias por, por haber estado ahí en el live eh, Espero que se pueda repetir Ustedes díganme si les gustó si, si lo podemos seguir haciendo O si quieren que lo sigamos haciendo Con más frecuencia para seguir este, platicando con ustedes De los temas que vayan pasando Y de toda la información que se viene porque este, pues aquí no para, ¿no? O sea, ya fue el draft, pero hay que empezar a ver como ya les había dicho todo lo que han hecho los demás equipos en el draft eh, y cómo se fortalecieron los de la división, los de la conferencia y en general la NFL, ¿no? Pero bueno, eh, entremos en materia a, a lo que nos truje chencha porque, híjole, <ríe> a mí la verdad es que me dejó el draft eh, de los 49 de San una muy, muy, muy, eh, un muy buen sabor de boca, ¿no? La verdad es que si ya el off o ya la Agencia Libre me había dejado contento, este, esta, este draft, la verdad es que me deja más ilusionado porque creo que se hicieron eh, selecciones bien, bien interesantes, por ahí alguno que me parece que es un super diamante en bruto, y alguno que le pegué, ¿no? Le pegué a uno eh, que no precisamente fue drafteado. Llegó como agente libre no seleccionado, pero me parece que también va a ser una joyita que, que le va a venir muy bien a los 49 de San Francisco. Pero bueno, ahorita vamos a ir revisando brevemente lo que fue el draft, ¿no? Y este, ya el jueves hablaremos más a profundidad e iremos hablando en los programas consecuentes de, de, de las elecciones de los 49 de San Francisco, y de temas por ahí que siguen en, en, en, en este, pues como en el limbo, ¿no? En el aire. Eh, pues bueno, entremos de lleno con, con, lo que nos, con lo que nos tenía con tanta <ríe> incertidumbre y, y, y con tantas este, noches en vela y expectativas, ¿no? Este, esta primera selección de los 49, tercer pick global, mariscal de campo, súper cantado, ¿no? Eh, de repente los jaguares la hicieron mucho de emoción, de repente yo hasta pensaba que algo iba a pasar ahí, algún movimiento, algún trade, sobre todo por lo que se estaba, o sea, había estado rumorando previo de Aaron Rodgers, yo no sé qué podía pasar, al final pues nada más fue darle como más emoción al pick, y Trevor Lawrence llegó con los jaguares de Jacksonville, lo cual me parece que pues, va a ser un, un arma de dos filos, o Trevor Lawrence se encarga de construir un gran equipo, una dinastía, posiblemente en los jaguares o se termina desperdiciando horriblemente el señor Lawrence en un equipo tan malo como los jaguares luego se vino el que nos tenía pues con los, con, con, con, ¿cómo con el Jesús en la boca no porque de ese pick dependía muchísimo eh, lo que podría ser para San Francisco ese pick o la tercera selección de repente pensábamos yo seguía pensando que los Jets podrían haber apostado por Justin Fields pero al final pues se dio en lo lógico, ¿no? Agarran a Zach Wilson y creo que a muchos se nos rompió el corazón un poquito al saber que Wilson no iba a estar con los 49 Y entonces pues ya nada más quedaba esperar a ver quién de los tres restantes podía ser la selección de los 49 Yo le apostaba muy fuerte a, a Justin Fields. Me parece que era el más, el más entero o el más ya hecho para poder jugar con los 49 me parecía una versión ya más hecha de Trey Lance Pero al final los 49 decidieron no tomarlo Y la verdad es que sí me quedé sorprendido de la selección de los Niners Miren, yo no pensaba que fueran a ir por Trey Lance de los 5 Al menos yo, pero era, era mi último como que yo pensaba que los 49 podían agarrar ¿no? Obviamente Lawrence no iba a llegar, Wilson parecía estar cantado ya con los Jets ¿Cómo fue? Mac Jones, yo la verdad no quería que llegara a San Francisco. Yo sentía que, que no, pero se había hablado muchísimo de que Shanahan quería a Mac Jones. Y, y pues yo lo veía más probable que Trey Lance. Y a Justin Fields pues parecía ser... Yo sentía que Trey Lance podía ser nuestro mariscal de campo. Que diga este Justin Fields. Y al final fue, pues fue Trey Lance, que fue del que más empezó a hablar en la última semana. Y como se hablaba de que Shanahan había pedido videos de él... Yo sentía que era nada más por no dejar, ¿no? Y que eran los últimos rumores que podían soltarse en la liga. Pero al final, pues fue... Eh, terminó siendo el mariscal de campo seleccionado. Y, y pues mi primera impresión de todo esto, digo, ya lo he estado como pensando y trabajando y todo esto. Pero mi primera impresión fue, no sé qué tan grande es la apuesta de Shanahan. Porque se los decía en el en vivo, ¿no? Yo no sé si Shanahan es una gran mente ofensiva o es un eh, formador de corebacks. La verdad es que ha demostrado ser más mente ofensiva que el formador de corebacks, ¿no? Como se los platicaba también ahí, la verdad es que de todos sus proyectos, ¿no? Robert Griffith Jr., Kirk Cousins, CJ Dark Nick Mullens, Jimmy Garoppolo, el que mejor les ha salido o el que mejor les salió, pues fue este Kirk Cousins, ¿no? Que tampoco pues ha hecho grandes cosas, Jimmy Garoppolo yo no, yo, no lo, yo no lo tomaría como un, un proyecto de Shanahan porque la verdad es que yo creo que Garoppolo ya llegó en gran parte formado por Chick y Chiqui Brady. Y Shanahan pues nada más tenía que darle continuidad y al final creo que no le terminó dando continuidad de nada y las lesiones pues ya sabemos todo ese tema. Creo que en la carrera de Shanahan Trey Lance va a ser su primer coreback que es completito así del nuevo de paquete. Este fresquecito, verdecito y, y, y todo va a estar en las manos de, de Kyle Shanahan. Lo que logre hacer Trey Lance en el equipo con los 49 va a tener muchísimo, muchísimo que ver con, con nuestro head coach Kyle Shanahan. Se lo están dando así, nuevo de, nuevo de, de, de agencia, ¿no? Y, y vamos a ver qué puede hacer, cómo lo puede formar. Aquí se va a ver si Kyle Shanahan realmente puede formar corebacks o sí. Se va a tener que dedicar simplemente a mandar jugadas y va a estar complicado el tema. Muchos me, me, muchos me dijeron, no te gustó el pick, ¿no? Se ve que no te gustó el pick. La verdad es que no es que no me haya gustado, pero tampoco me emocionó, ¿no? O sea, a mí me hubiera emocionado Zach Wilson, y ya ni hablar de Trevor Lawrence, ¿no? Y tal vez con el que hubiera quedado yo un poco más tranquilo es con Justin Fields, porque yo estaba pensando en la, en la, en la prontitud de un coreback pensando en que Garoppolo se pueda volver a lesionar. Eh, yo decía, bueno, Justin Fields podría entrar al quite y podría no tener tantos problemas en ayudar al equipo a, a ganar, ¿no? Y a ir y creciendo o avanzando con, con, con esta ofensiva. Trey Lance me hace el más verde son. <coughs> y, para, perdón, y, y para mí el, el escenario eh, más catastrófico que podría pasarle a San Francisco... Es que Jimmy Garoppolo se nos vuelve a lesionar. Y el señor Trey Lance, a mi forma de ver o desde mi perspectiva, todavía está muy, muy verde. Para tomar los controles de este Ferrari llamado ofensiva de los 49 de San Francisco. El proyecto... Digo, si ustedes han visto Canal 49 desde hace bastante tiempo, ¿no? Eh, desde que antes de que acabara la temporada. Y cuando se empezaban a hablar esos temas del mariscal de campo, de quién podía ser el coreback se hablaba de que ya iban a correr a garópolo y se empezaron a, a mover nombres ahí, que si Matt Ryan, que si Aaron Rodgers, ¿no? que si Sam, el mismo Sam Darnold, eh, Matthew Stafford, etcétera, etcétera. Yo les decía, bueno, creo que para San Francisco el camino que deberían de seguir pues es el mismo de, de, de los jefes, ¿no? Que también ya se había hecho en otros equipos, pero el más reciente ejemplo es ese, ¿no? Cuando llegó Mahomes, pues estaba Alex Smith, y Alex Smith estuvo dos años en lo que Mahomes se formó Smith los llevó hasta donde pudo, pero llegó Mahomes y ya tenía, ya tenía bien formado Andy Reid a este muchacho y pues ya vimos lo que, lo que hizo, ya es campeón y lo que sigue haciendo en la liga, ¿no? Eh, Ese es el proyecto que quiere replicar San Francisco en este momento. Me parece que es, es, es el mejor camino. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que se está haciendo ir llevando a este chavo eh, mientras Jimmy Garoppolo nos lleva hasta... o nos ayuda, ¿no? Recuerden, no lo mismo llevar que ayudar, yo creo que Jimmy Garoppolo nos ayuda, nos ayude a llegar lo más lejos que se pueda, ojalá pudiera ser ganar un Super Bowl, porque sí creo que el equipo, al menos como se ve ahorita, la plantilla está para, para pelear la conferencia nacional sin ningún problema, manteniéndose sanos, que es otro tema aparte que Shanahan ya dijo que eso no se va a volver a repetir y yo de verdad de corazón espero que no se repitan tantas lesiones y este equipo puede avanzar durísimo, ¿no? Pero es el proyecto, entonces esto va a funcionar en la medida en que Garoppolo no seleccione, que puedan ir llevando a, a Troy Lance, ¿no? porque sí creo que Troy Lance es, es un chavo con mucho talento, creo que la gran ventaja de Lance es eso, eh, tiene muchísimo potencial, ¿no? es un tipo alto, es un tipo con un cañón en el brazo, es un tipo que puede correr, ¿no? que inclusive corre más que, que lanzar y eso es algo que creo que Shanahan va a tratar de ir corrigiendo, creo que tiene dos años uno o dos años para tratarlo de ir haciendo más coreback y decirle, tú vas a correr cuando yo te diga que corras en jugadas diseñadas y obviamente bueno puedes usar tus instintos y escapar de la presión para alargar jugadas pero no quiero que te vuelvas piernas locas Lamar Jackson o piernas locas eh, el que me diga ¿no? creo que por ahí va el plan de Shanahan y creo que la ofensiva de San Francisco con estas RPOs y con estas Inside Zone, teniendo un coreback movible, pues no me quiero imaginar eh, la pesadilla que va a ser para las defensivas rivales. Miren, si San Francisco, sin un coreback movible, por la vía terrestre ha deshecho a la liga, ¿no? lleva varios años siendo de las top 3 ofensivas, o top 5 ofensivas terrestres, imagínense con un coreback... ¿no? Que, pueda, que pueda hacer el daño que pueda hacer Trey Lance con las piernas Por eso me puse este jersey hoy Porque a mí me parece que Trey Lance Es en la versión 2.0 de Colin Kaepernick Para mí sí mejorada Kaepernick todavía se, se, se atoraba un poco más Kaepernick sí todavía era, tenía unas piernas muy largas Una velocidad impresionante Pero no tenía tanta habilidad como creo que tiene Trey Lance Obviamente me parecía más hábil Justin Fields Pero sí Trey Lance creo que tiene más movilidad Y por ahí va a ser, ¿no? Shanahan no puede apostar a que, a que se ponga a correr y a correr y a correr, porque entonces nunca va a desarrollarlo. Si Shanahan está pensando en el, pues ya tengo que quien corra, creo que no vamos a avanzar mucho y se va a despreciar muchísimo el potencial que tiene San Francisco a la ofensiva con George Kittle, con Divo Samuel, con Brandon Ayuk, ahora Mohamed Sanu, que ya no creo que le toque a Lance, no, pero Skynyushek pues, y bla, bla, bla, ¿no? Aparte de los corredores, este... Y, y pues va a ser todo un trabajo de de, de, de Shanahan y de Scangarello, ¿no? Que ya estuve leyendo por ahí, que ya lo agarró, o sea, ahora sí que bienvenido y a chambear, ¿no? Y ya empezó a trabajar con él, no sé si en video, supongo que video, no sé si campo, pero ya empezó a trabajar con Lance, porque creo que San Francisco no es que tenga un sentido de urgencia, pero no quiere perder ni un solo segundo más en empezar a desarrollar este joven, joven coreback de 21 años, y con un techo muy, muy, muy alto creo que Lance bien llevado puede llegar a ser un muy buen coreback no me atrevería a decir que un gran coreback todavía No, por ahí se lo he comentado a algunos amigos ¿no? que están muy decepcionados con, con, con el pick de Trey Lance paciencia, señores eh, este proceso va a requerir paciencia son dos años de, de esperar a ver qué tiene yo no puedo decir si fue un, si fue un, este, un desperdicio este pick si, si, si San Francisco, si los coaches se equivocaron Si lo vendieron muy caro Puede ser Miren, cuando uno ve el draft Y, y que, y que eh, Justin Fields cayó hasta el pick 11 Pues se da uno cuenta que San Francisco Tal vez no tenía que haberse vendido tanto Para agarrar a Trey Lance ¿no? Tal vez desde el principio haber negociado con con Filadelfia en lugar de Miami, ¿no? ese pick 6 que al final pues Miami terminó este, vendiéndose a Filadelfia Fila y se hizo un relajo, si eh, San Francisco hubiera negociado desde el principio con Filadelfia en el pick 6 se llevaban a Troy Lance y, este, y no, a lo mejor no veníamos tantas rondas del draft. de bote pronto se me hace carísimo <ríe> lo que dio San Francisco por él pero si Troy Lance termina siendo lo que Kyle Shanahan dice que va a ser, nos salió regalado, porque si nos regalan ellos, si nos dan ellos del Super Bowl Trey Lance, la verdad es que no importa todo lo que se haya dado, porque es lo que estamos persiguiendo desde hace muchísimo tiempo, entonces en resumen para mí Trey Lance es un proyecto bien interesante con mucho potencial que eh, el tiempo nos dirá si tomaron la decisión correcta o si se equivocó la directiva de los 49 de San Francisco, pero todavía no podemos eh, decir, ah ya, ¿Ya valió? ¿Se echó a perder el futuro de los cuarentenares? No, no, porque imagínense, el año pasado, o sea, pensemos en el año pasado, lo malo que fue el año pasado, con todo lo malo que fue el año pasado, San Francisco ganó seis partidos y le alcanzó todavía para darle en la torre a los, a los cardenales en la semana 16, darle pelea a, a, a la Seattle, le ganó a los carneros los dos juegos, sin equipo, y con un Nick Mullens que todos sabemos, eh, la Basofia que jugó, no que es, sino la Basofia que jugó Nick Mullens. Y aún así San Francisco hizo muchas cosas. Imagínense este equipo de los 49, sano, completo. Y a lo mejor Trey Lance novatón, suponiendo el peor de los escenarios que Garoppolo se lesionara. Yo no creo, yo no creo, si sigue el librito y si hace lo que Shanahan le dice... Yo no creo que pueda jugar peor que Nick violence aún siendo un novato, ¿eh? De verdad. Entonces yo creo que sí, sí, este. Sí va a ser mejor las cosas, Trey Lance. Yo confío en eso. Confío en el proceso. Miren, han hecho un gran off-season los 49 De verdad, el que me diga que no, este. ¡Fuera! La verdad es que los 49 han hecho una, un gran off-season, una gran agencia libre. Manejaron excelente los contratos, los dineros, recuperaron. Eh, dinero En base a, a... rearmar contratos Se deshicieron de Mermano Recientemente ya por fin Adiós Yerick McKinnon y, y, y, y... No queremos volver a saber nada de ti Ni siquiera te puedo desear Que te vaya bien Porque un jugador como Yerick McKinnon Tan mal agradecido Que se va de un equipo Que le pagó millones Por no hacer nada Y todavía lo rehabilitó Y aventarse a las declaraciones Que se aventó Que te vaya muy mal En Kansas City McKinnon De verdad De corazón Que te vaya muy mal Eh... Y se fueron deshaciendo, deshaciendo de esta merma, ¿no? También Nick Mullens recientemente tuiteó, ¿no? Como un, un, un agradecimiento a San Francisco, a la organización, esto quiere decir pues que ya se va y porque ya no hay cabida, ¿no? Con Jimmy Garoppolo, con Trey Lance, con Josh Rosen, tal vez Josh Johnson, son cuatro quarterbacks que creo que van a ser los que van a pelear ahí. Y por ahí estaba yo pensando que tal vez Josh Johnson llegó desde antes a San Francisco porque Shanahan ya tenía el plan de tener un coreback movible que le pueda enseñar cosas a Lance, o a este coreback que él estaba pensando, independientemente de lo que Garoppolo le pueda aportar a su crecimiento. Entonces, pues, Nick Mjoles ya no tenía cabida en el equipo y creo que era cuestión de tiempo nada más para poder decir adiós. Y a Nick Mjoles, pues sí le deseo que le vaya bien, ¿no? Digo, independientemente de cómo nos echó a perder la temporada con algunas decisiones, es un chavo que trabaja, es un chavo que creo que se merece una segunda oportunidad de otro lado, ojalá le vaya muy bien. Como así J. Bedard, me imagino que le va a ir eh, eh, con, con, al lado de Trevor Lawrence, ¿no? Pero bueno, este, la cuestión es esta: que San Francisco hizo un gran offseason, hizo un gran draft. Ahorita vamos a revisar un poquito a estos, a estos jugadores que, que llegaron, no tanto drafteados como no drafteados. Este, <ríe> entonces. No podemos, yo no quiero dudar de, de esta directiva porque me parece que están dando pasos muy seguros y creo que saben exactamente en qué dirección quieren ir con este equipo, con esta ofensiva, con esta defensiva y en general. ¿no? Eh, en el caso de Trey Lance, miren, este jueves vamos a, va a ser un programa completamente dedicado a Trey Lance, vamos a hacer un especial completamente dedicado a Trey Lance y en 15 días. Hablaremos de, la, de toda la clase del draft, ¿no? de todos los seleccionados, que al final ya no fueron nueve, fueron ocho, por ahí se hizo un trade, y fueron, terminaron siendo 8 seleccionados, y de los agentes libres no drafteados, que también eh, me parece que ahí hay algo interesante, pero este jueves vamos a hablar completamente de Trey Lance, lo único que puedo decir de vos de pronto en este momento es, hay que tener paciencia, hay que confiar en el proceso, y, hay que, y vamos a saber... Vamos a, vamos a saber si Trey, si Trey Lance es un, es, un, es un fiasco o es un gran jugador. Hasta que no lo veamos por los shoulders, adentro del campo no podemos emitir un juicio. Yo sé, yo sé que ha jugado muy poco, que en el último año prácticamente jugó un partido, no tiene experiencia y tal vez tiene más yardas por tierra que por aire, no, pero 21 años, señores, es un proyecto completamente a desarrollar. Y creo que está en un buen punto para que Shanahan lo sepa ir llevando junto con Scangarello Y le sepan ir eh, quitando vicios y poderlo hacer más coreback O jugar más en la bolsa que utilizar sus piernas, yo quiero confiar en eso Pero yo no voy a decir si fue una, una completa y total tontería O, o el, el mejor, la mejor decisión de San Francisco hasta que no lo vea yo en un juego oficial portando los colores de los 49 de San Francisco. Hasta entonces yo me reservo mis comentarios de si fue buena o mala decisión. Pero bueno, en cuestión de Trey Lancer, jueves nos vemos para hablar de todo eso. Vamos a revisar un poquito todas estas ocho selecciones de las que, de las que se hizo San Francisco en este draft. Eh, en, la, en el pick 48 fue Aaron Banks. Tengo aquí mi acordeón, no son muchos. Aaron Banks, liniero ofensivo, que juega como guardia izquierdo de Notre Dame, yo había, yo había elegido otro de Notre Dame, bueno... <coughs> no fue el jugador, pero sí fue la universidad y sí fue la posición en la que yo había pensado. Entonces este, llega Aaron Banks, que pues, es un monstruote, ¿no? Enorme, con una velocidad, pues creo que fuera de, de, de serie para su tamaño. Eh, de lo que puedo yo saber un poquito, lo que lo poquito que puedo investigar de Aaron Banks, pues, es un hombre que puede moverse muy rápido, puede jugar bien en el segundo nivel, le va a costar tal vez trabajo adaptarse a, a las jugadas de zona, pero con Chris Kokurek me parece que lo va a ir llevando bien. Este, perdón, Kukurek, no, eh, el coach de línea ofensiva, ahorita se me fue su nombre. Este, lo van a ir llevando bien y creo que sí puede ir, ir, ir creciendo. Quiero ver su transición de guardia izquierdo a guardia derecho, porque supongo yo que lo trajeron para jugar en el guardia derecho. El guardia de derecho que tanto he estado yo pidiendo, me parece que es este hombre. Y si logra hacer esa transición, no creo que tenga tanto problema. Vamos a tener una línea aguas. O sea, yo la veo y digo, pues a ver quién. Trent Williams, Laken Tomlinson, Alex Mack, Aaron Banks y Mike McClinchy. Y de repente por ahí George Hill aguas. Aguas con esta línea ofensiva porque yo no sé cómo le van a hacer las defensivas rivales. Y es que, miren, se tenía que armar una línea así porque vamos a enfrentar frontales bastante, bastante poderosas. Buena selección. A mí, a, mí, a mí yo le doy una calificación de 9 a esta selección. Me gustó muchísimo porque fueron, en lo personal, por una de las posiciones que yo más pedía, ¿no? Guardia. Y espero que sea derecho, que se logre pasar al lado derecho. Y entonces, ahora sí, aguas con la línea ofensiva de San Francisco. Ese fue en la ronda 2, el pick eh, 48, Aaron Banks de Notre Dame. Luego en la tercera ronda, en el pick 88, San Francisco se dio para obtener ese pick 88, porque no teníamos tercera ronda, para tener ese pick se movió, dio dos rondas a los Rams y pudieron tener esta, esta tercera ronda. Bueno, sí teníamos una tercera ronda, pero digamos que fue una segunda ronda y sorpresivamente agarraron un corredor que fue... Eh, Troy Sermon de, de Ohio State, que había jugado con Oklahoma, terminó con, con Ohio State. Y, y yo lo estaba viendo, estuve viendo más o menos sus highlights, que sobre todo tuvo un, un, un muy buen cierre de temporada. Eh, creo, que, creo que es este. Va a venir a ser, por lo que vi, o por lo que veo en sus números, va a venir a ser lo que Shanahan quería que hiciera Jerick McKinnon. Y que nunca pudo hacer nada, no creo que tiene esta versatilidad, creo que tiene esta explosividad, creo que sabe atacar bien los huecos y tiene buenas manos. Me parece que este señor Sherman va, va a venirle a dar profundidad a un ataque terrestre que yo ya considero bueno con Monster Wilson, eh, eh, ya Michael Hasty y, y bueno, Kyle Juschek, que es el fullback, pero creo que viene a darle muy buena rotación al, al, al, al ataque terrestre. La verdad es que ya les había yo dicho en mi mock. A Shanahan le encanta agarrar corredores, ¿no? Este es el, apenas el segundo corredor que toma eh, la era Shanahan Lynch en un, en un draft, ¿no? Pues yo le veo yo le veo con que al chavo, yo a este, a este le doy un 8, ¿no? Yo a este le doy un 8 de calificación y, este, y creo que sí puede aportar... Miren, tiene cositas, vean por ahí No sus highlights, vean por ahí juegos más o menos en los que estuvo. Lo estaba observando y sí me parece que tiene... ¿Tiene con qué? No, me gusta porque aparte también se ve fuerte. Y, y le va a venir a bien ah, a los 49 de San Francisco. Después también en la tercera ronda... Se hicieron de... Eh, ¿Quién es este? Ah, sí, Ambry Thomas, un esquinero. También les decía yo, tienen que fortalecer eh, el perímetro de San Francisco. Y fue de lo que más tomaron, ¿no? Tomaron tres backs defensivos. Este fue el primero, Ambry Thomas de Michigan... Esquinero, que me parece, yo le vi O le veo mucho, mucho, mucho Parecido, ya, a este sí ya lo había visto Dentro de todos los jugadores que estuve Yo observando para hacer mis mocks A este ya lo había visto, pero yo no lo Yo no lo metí en mis mocks porque yo lo veo Muy parecido a Kevon Williams, o sea Si ustedes si, si usted lo observan Tiene muchas cosas parecidas a Kevon Williams Entonces yo dije, no creo que San Francisco vaya por ahí, no creo Que busque otro Kevon Williams, otro Back defensivo, Nickel y, y pues si lo agarraron, entonces creo que por ahí puede ser que tal vez estén pensando en mover a Kevin Williams de esquinero, ¿no? Si no llega nada importante o que le pueda pelear a Emmanuel Mosley el puesto titular. O tal vez este, este chavo, este, este Henry pueda, pueda pelear por ahí también el puesto de esquinero. Eh, se dejó ir a Sante Samuel, yo, híjole... Sí me, sí, me, sí me pudo, pero cuando vi al guardia derecho dije, ya, los perdono. Los perdono, no hay problema. Pero pues es algo parecido a una Santa Samuel. Para mí mucho mejor a Santa Samuel. Pero este, este Thomas creo, creo que sí lo puede hacer bien con los 49. Me gustó la selección y también le doy un 8 creo que le va a venir bien a, a, a, a sobre todo a la profundidad y pensando como les decía, el próximo año tal vez muchos de nuestros backs defensivos se van a ir y es bueno tener sangre nueva y talentosa, esperemos que Ambry Thomas sea lo que se ve en sus highlights, ¿no? Este, bienvenido les digo, 8 también para él luego ya se vino la ¿qué fue? cuarta ronda no tuvimos, fue la quinta ronda y en la quinta ronda llegó otro linero ofensivo, Jalen Moore de... Del oeste de Michigan. <ríe> no, hay cerquita de Ambry. De del oeste de Michigan este liniero. Este juega más como tackle izquierdo. Bah, no creo que vaya a sentar a Trent Williams. Me parece que podría ser. Podría ser el reemplazo de Laken Tomlinson en algún momento. O puede ser que vaya eh, también a pelear el, el, el puesto de, de, de guardia derecho. No sé. Por ahí estuve viendo videos de él y decían que se puede adaptar al... O sea, es pero se puede adaptar y puede jugar como guardia también. Entonces, este, creo que sí. Creo que le puede venir bien a, a, a los 49. También en la profundidad de la línea ofensiva, ante pues la, la carencia de rotación que yo les mencionaba. No tenemos muchos hombres que puedan rotar y por ahí una lesión. A quien agarramos, creo que este señor Moore puede venirle bien a, a, a, la, a la ofensiva de San Francisco. A este le doy un 7. No me llenó tanto el ojo, pero sí creo que puede hacerlo bastante, bastante bien. Eh, luego también en la quinta ronda llegó... ¿Qué? Es que está bien raro su nombre. De, de, de Mumbry, Linoir. Vamos a dejarle Linoir. Este eh, otro esquinero de Oregon, de los patos de Oregon... Eh, me gusta, me gusta, no me no, no, no me. no me convenció tanto como este el otro chavo, ¿cómo se llama. Como Amber Thomas, pero el también se ve que tiene instintos, tiene velocidad. Un buen tacleador. Eh, no sé, no sé, ¿no? Por ahí recuerden que todavía tenemos a Tim Harris. Y este. Y no sé. Yo creo que a lo mejor va a intentar pelear algo. Ya conforme van avanzando las rondas, de repente empieza uno a ver eh, como si baja un poquito el nivel. Pero, pues vamos a darle chance, ¿no? No le voy a poner un 6 ni un 5, le voy a dejar <coughs> un 7 porque también se le ven ahí cosas interesantes. Creo que tiene buenos instintos eh, para el balón. Pues ya veremos, ya veremos eh, de, de, de qué está hecho este Lenoir. ¿no? Luego llegó... Este sí, este para mí es este... Fue un robo, ¿no? Todos lo dicen. Fue el robo del draft, al menos para San Francisco. Eh, Ufanga, Talanoa Ufanga. Es que su nombre está bien raro, pero Talanoa Ufanga. Que yo... Fíjense, empecé... Cuando lo seleccionaron, luego lo voy a saben cómo se va a ver, no a ver quién es. Yo la verdad no voy a salir con que este... Ya lo he oído, este no lo había visto. Yo de este de verdad no... Es imposible de repente ver a todos los jugadores del colegial. Yo este no lo había visto y no sabía yo de lo que me estaba perdiendo. O sea, yo en cuanto lo vi dije, es, es como un Troy Polamalu y de repente me voy enterando que sí, efectivamente, Troy Polamalu es, el es quien lo ha estado llevando. Es como una especie de... ha sido una especie de mentor para él. Y uno lo ve y, híjole, o sea, pareciera el mini Troy Polamalu y yo creo que con esto ya la van a ir diciendo en el futuro adiós a Jimmy Ward porque creo que como Safety Strong este free safety perdón está está está cañón, se ve una intensidad un tacleo busca el balón o sea lee inmediatamente bueno hasta como linebacker safety puede jugar yo creo no cayó mucho porque habla mucho de su baja estatura y su falta de peso pero creo que eso no lo frena tiene una agresividad impresionante y creo que este señor Va a venir a revolucionar el perímetro de San Francisco. De verdad, así se los digo, ¿eh? Pues este Ufanga, híjole, creo, a mí en lo personal, a mí Pablo, de todos, incluido Trey Lance, es el que más me ha emocionado de toda esta clase. Y a este le doy 10, porque no me lo crean. Y guarden este comentario, pero ese Ufanga va a ser un fenómeno en la NFL. Así, yo ya lo veo. Me estoy alocando, tal vez, pero yo ya lo veo... Con todo para brillar cañoncísimo en la NFL y va a ser de impacto inmediato. Creo que va a ser el de más impacto inmediato de toda la clase. Mucho ojo con este Ufanga. Puede andar sentando por ahí a Watar o a Ward o quién sabe a quién más. ¿eh? De verdad, bienvenido eh, Ufanga de los troyanos del sur de California. Además, buenos programas, sobre todo muy buenos defensivos salen de ahí. Y este no va a ser la excepción. Bien por los 49, para mí de 10 esta selección. Después, eh, ya un pick que yo es el único que cuestioné de los 49, ¿no? Ya habían agarrado al otro corredor de Ohio y de repente se van por lai Mitchell. ¿O Elayah Mitchell? Y, ¿Y de quién? De Luisiana. Yo no digo que no, pero creo que podía haberlo tomado un draft ¿da este chavo. Eh, sí, bueno, sí tienen algo, pero no creo. Yo ni siquiera creo que vaya a llegar al roster. Tal vez a la escuadra de prácticas, como les digo, para mí el cuerpo de corredores de San Francisco está muy completo. Creo que lo agarra también eh, San Francisco por este tema de lesiones, ¿no? Sabemos que tanto Monster como Wilson de repente se nos lesionan mucho, ya Michael y también se lesionó. Entonces yo creo que, que, que Shanahan ya está harto de esto y necesita tener gente que pueda responder a la brevedad por cualquier situación y parte del decir este año no vamos a subir con las lesiones yo creo que es por eso no tanto porque piense que no se van a lesionar sino porque quiere tener gente ahí que pueda responder y creo que por eso trae este corredor sobre todo pensando en que San Francisco pues le apuesta cañosísimo a su ataque terrestre ¿no? esas señores fueron las, las seis selecciones las ocho selecciones de los 42 de San Francisco y yo pues haciendo mi promedio yo sí le doy un 8.59 al draft de los 42 de San Francisco la verdad es que me pareció casi de 10, casi casi de 10 el 10 se lo daré, el día que yo vea que Troy Lance es un fenómeno y que nos hace ganar y ganar y ganar, ese día diré que el draft del 2021 fue de 10 para los 49 de San Francisco luego de ahí llegaron cuatro jugadores no drafteados o agentes libres no drafteados que fue Austin Watkins de UAB que es el sobrino de Sammy Watkins, que yo les mencionaba alguna vez que Sammy Watkins yo quería que fuera drafteado por los parámetros, siempre quise que fuera el 49, no se dio en ese entonces Este, nos hizo mucho daño en el Super Bowl llega su sobrino de una universidad muy chiquita pero pues al menos ya Brandon Ayuk le dio la bienvenida y yo espero que le pueda ayudar a dar profundidad al equipo yo lo veo, se me hace otro Kendrick Bourne con posibilidades de ser tal vez otro este, tal vez Richie James no sé Habrá que ver si yo la verdad lo veo lentón, ¿no? De repente veo que lo taclean muy rápido, ¿no? Que cae muy rápido, no le veo el potencial para jalar a uno o dos hombres, ¿no? Eh, pero bueno, llegó de receptor y pues primer draft en la era de los 49 de San Francisco, de los 49, perdón, de la era Shanahan Lynch, de la era, de la era Shanahan Lynch. Que no seleccionan receptor dentro del draft, pero se trae este un drafted, es el, es el único receptor que trajeron y esa gente libre no drafteado. Luego, Josh Peters, una ala cerrada de Luisiana Monroe, que es hijo de Doc Peters, es hijo de Doc Peters, el coach de las Águilas de Filadelfia. No hay mucho por ahí de él en internet, más que información, muy poquitas highlights. Lo poquito que puedo ver, si sí le veo algo parecido a George Kittle, ¿no? Con, con sus. Con su debida este, separación, ¿no? Pero le veo más o menos el estilo de Josh de Kim. Grande, pesado, rápido. Se alinea como receptor. Vamos a ver, porque también el cuerpo de alas cerradas de los 49 pues, está nutrido. Con Kittle, con Twilly, con Warner y con el Helm, me parece. Entonces, pues, vamos a ver si este chavo puede pelear algo. O si, sí, pues nada más vamos a hablar el día de hoy de él. Y dentro de 15 días ya veremos. Luego llegan. Elaya Sullivan Linebacker de Kansas, que, pues bueno, me gusta, pero me gusta más el que ahorita les voy a decir, que yo es de los que había elegido. Vamos a ver si este puede pelear algo por ahí, yo la verdad creo que va a ser equipos especiales, en el mejor de los casos. Eh, no me llenó mucho la pupila, este, pero pues ya veremos, de Kansas viene este señor Elaya Sullivan. Ya me dirán ustedes si alguno de ustedes sabe más de él, si realmente tiene más potencial del que yo le vi pero pues yo no le vi así como grandes cualidades. Y luego viene otro que es el que yo creo que también fue un super robo de San Francisco porque llega un Drafted, no va a salir tan caro eh, a mí se me hizo increíble que nadie lo agarrara y es Justin Hillard, del cual yo hablé en mi mock draft, que yo decía que iba a ser la sexta ronda. Justin Hillard, linebacker de Ohio State, miren, si ustedes lo ven, es muy, muy, tiene el estilo muy parecido a Fred Warner, en cuestión de que no es tan pesado, no, no es un Patrick Willis, no es estos Khalil, un Khalil Max, es ligerón, fuerte, rápido, con buenos instintos, buen tacleador y creo que se puede adaptar excelente al lado de, de, de Greenlow y de, y de Fred Warner, entonces este también me gustó mucho, ¿no? vamos a ver, de estos undrafted es al que le tengo más, más esperanza que a, que a los otros tres, ¿no? Este, pero bueno, esa fue toda, digamos, esta clase de los 43, más lo que te pueda ir, ir sumando, porque por ahí todavía faltan muchos temas, ¿no? Por ahí todavía está en el aire el tema de, de, de Richard Sherman, que le ha dicho pues, que ha estado platicando con Las Vegas, que ha estado, <coughs> perdón, que ha estado platicando con Seattle, con Nueva York, pero que no descarta la posibilidad y no cierra las puertas de poder jugar con San Francisco un año más. John Lynch dijo lo mismo, que ellos todavía no cierran la puerta a que pueda regresar Richard Sherman un año más a, a los 49. Entonces todavía van a pasar algunas cosas más después del draft, porque muchos jugadores, <coughs> perdón, pues se abarata, ¿no? Muchos ya no se pueden cotizar tanto, lo que quieren es chamba, y en un año tan complicado como este, pues creo que para Sherman no, no va a estar tan, tan fácil irse, un equipo que lo quiera tampoco le puede ofrecer mucho más de lo que le puede ofrecer San Francisco, y Sherman tiene que pensar, basado en, en el contrato que hizo con San Francisco cuando llegó, que tal vez quedarse en San Francisco le puede ayudar en cuestión de bonos. Porque si los 49 llegan lejos, playoffs, final de la Nacional, Super Bowl, y tiene buenos números debido a la gran defensa que puede tener San Francisco, se puede llevar mucha lana en bonos. Que si se va a un equipo como los Jets, donde tal vez no ganen mucho, Las Vegas igual. Y termine ahí perdido y olvidado en su retiro. Y acá tal vez se puede ir todavía campeón. Y un bono de Super Bowl también es muy bueno para Sherman. Entonces yo creo que para él sería muy, muy tentador quedarse en San Francisco. Aunque le pagara un poquito menos que otros equipos. Pero bueno. Eso entre otros muchos temas que van a seguir sucediendo. Y que ya seguiremos hablando, señores. Eh, pues hasta aquí la dejamos. Ya me, ya me prolongué bastante. Espero que hayan llegado hasta acá. Eh, Nuevamente agradecerle a todos los que me apoyaron en el super chat, en el live. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí. Eh, fue, fue muchísima gente, ¿no? Fueron casi 5.000 reproducciones. La verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes que hayan estado ahí. Y quiero seguir haciendo estos lives, ¿no? Juntarle ahí un poquito de temas para poder platicar con, con todos ustedes, interactuar. Ustedes díganme si quieren que lo haga más más seguido. Si quieren que, que lo incluyan en el contenido de Canal 49 Semanal, ¿no? Ya ustedes me dirán. Para mí va a ser un gustazo poder platicar con ustedes lo más seguido posible Recuerden que el podcast está acá, en, en, en iBox y está en Spotify Les dejo los links eh, aquí Suscríbanse al canal Si no lo han hecho, suscríbanse Si ya lo hicieron, activen la campanita de notificaciones YouTube les avisa cuando subo los videos es Las redes sociales, ya saben que estoy en Facebook, Twitter, Instagram Ahí estamos en contacto en, en Gmail también me pueden escribir También gracias a los que me mandaron sus preguntas y les pude responder este, no me queda nada más que agradecerles eh, que siguen apoyando a Canal 49 y que seguimos por aquí, señores se viene un gran, de verdad, de verdad una gran temporada, un gran año eh, va a ser un muy muy buen año para ser eh, Faithful, para ser 49 de San Francisco eh, se viene con todo el equipo y vamos a soñar en grande porque de verdad el equipo está para cosas muy muy grandes, hasta aquí el podcast les dejo un gran abrazote eh, eh, mucha buena vibra Síganse cuidando mucho Nos vemos el jueves Especial de Trey Lance Vamos a dedicarle todo el programa a Trey Lance eh, Les mando un gran abrazo Mucha buena vibra y ya lo saben Go Niners